Soy de los que fueron a buscar algún camino, algún sendero nuevo o algún milímetro de cielo viejo para descansar. Soy el que se fue, volvió a darle casa al fauno, laberinto putrefacto y a la magnolia de cabellos rojos que ya no está. Esa luz que vive allá a lo lejos. Pregunta diaria dónde va el anhelo, qué rumbo toman futuras flores, que de blanco y negro, que de mil colores, de blanco y negro y mil colores. Soy yo bastardo de la suerte que nunca tuve, tengo ni que retenerle La realidad intenta ser meñecosa, pero aquí me ves, en fin Se hizo fuerte el vendaval en mi ventana, la marea luce alta, pero es baja Un nautilus no naufraga, ni claudicará Esa luz que vive allá lejos pregunta a diario a dónde va el anhelo qué rumbo toman futuras flores que de blanco y negro quede mil colores de blanco y negro y mil colores una rosa náutica nunca dejó que fuera yo aquel prometeo que se perdiera en luces fatuas y su vanidad un centímetro primero fue la meta, luego mi fe. Por el mundo paso a paso soy lo que tú ves y nada más. Muchas gracias. Nautilus.